Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, no vayas detrás de tus pensamientos. Adelántate a ellos. Esta es mi propuesta para ti y para poder mejorar nuestra vida. Eh, eres tu pensamiento. Lo que piensas es cómo observas la vida y la vida ocurre tal y como piensas. Pero a veces imaginas eso que está sucediendo. Llegas a unas conclusiones que crees que son la verdad. Sin embargo, fallas. Aún así crees que es lo que está pasando. Así que cada uno estamos viviendo con nuestra propia experiencia personal desde nuestros pensamientos. Y ese poder que le damos a los pensamientos hace que te olvides de ti, que nos olvidemos de lo más importante, que es tomar el control frente a lo que sucede fuera de nosotros mismos. Si vas detrás de tus pensamientos, estos se van a convertir en decisiones, en acciones y luego en resultados que vas a tener por ello. Por tanto, comienza a adelantarte y esta es la propuesta que, que te traigo. Esta semana, durante esta semana, párate a observar tus pensamientos, pues ellos son aquello que tú crees que sucede. Observa también a quién copias, es decir, cuando escuchas a alguien o incluso escuchas una noticia, pues revisa si lo estás creyendo, si no, y qué mueves en ti, cómo te hace sentir. También reconoce si es positivo o negativo. Si observas pues, eh, pensamientos negativos en ti, dite a ti mismo, yo puedo pensar diferente, yo puedo ser diferente. Si observas pensamientos positivos, dite a ti mismo, tiene valor ser como soy. Son frases potentes que cuando las practiques vas a ver cómo tiene un efecto reparador y potente en ti. Y esta es la propuesta, adelántate a tus pensamientos para construirte como quieres vivir contigo, tu vida más allá de lo externo. Recuerda que lo externo es solo un reflejo de quién estamos siendo en cada momento y cómo están siendo esos pensamientos que estamos teniendo. Y también recuerda que los pensamientos, eso que piensas, es lo que crees sobre las cosas. Por eso es tan importante empezar a trabajar con ellos.